Thank you. Good luck. So let's start. Welcome everyone. And thank you for us today. Bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta conversación organizada por OBE. Oficina de Evaluación y Supervisión del Grupo OVID. Esto es parte de la Semana de Evaluación 2020. Y antes de empezar, quisiera hacerles saber que nuestra conversación el día de hoy se llevará a cabo en inglés, pero proporcionamos interpretación simultánea al español, al portugués y al francés, los idiomas oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo. Para seleccionar su idioma, por favor, Vayan al mundo que aparece en la parte inferior de la pantalla y seleccionen el idioma de su preferencia. En esta reunión habremos de hablar de las lecciones que se desprenden de la evaluación para ver cómo los organismos nacionales, UNICEF, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo han podido responder a crisis sanitarias en el pasado como la gripe aviar y el ébola. La meta es brindar a los gestores de política, formuladores de políticas, evaluadores y el público en general introspección de resultados de evaluaciones de crisis sanitarias del pasado que pueden ser pertinentes para la crisis actual de la pandemia del COVID-19. La conversación es especialmente pertinente para América Latina y el Caribe. La región LACA habrá de ser en la, el próximo punto central de la pandemia del COVID-19. 60% de los casos del mundo se encuentran en la región. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, el 30 de mayo declaró que este es el nuevo epicentro. CNN informó el mismo día que América Latina ahora se encuentra como la región mayor en el mundo donde la epidemia está llegando a nuevas alturas. Brasil tiene más de medio millón de casos confirmados, el segundo en el número de casos infectados después de Estados Unidos, pero en Chile han llegado a más de 100 mil casos. Finalmente. COVID-19 es sumamente dañino en un contexto de desigualdad de grandes sectores informales y de inversión anual en sectores de salud pública y deuda pública. Por lo tanto, tenemos suerte el día de hoy en contar con nosotros a tres panelistas con gran experiencia de evaluación pertinente para la crisis del COVID-19. Permítanme presentarlos. Primero tenemos a Beth Ann Plowman. Beth es especialista de evaluación superior en la oficina de evaluación de UNICEF. Tiene más de 30 años de experiencia desarrollando y encabezando tanto evaluaciones independientes y sistemas de monitoreo para programas sanitarios mundiales. Beth encabezó la evaluación de la respuesta de UNICEF al brote epidémico del ébola en África Occidental 2014-2015, del que hablaremos el día de hoy. Está con nosotros desde Nueva York el día de hoy. Bienvenida, Beth, y gracias por participar con nosotros. Después tenemos a Stephen Hutton. Stephen es oficial de evaluación superior en la Unidad de Desarrollo Sostenible del Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial. Ha llevado a cabo evaluaciones de las actividades del Banco Mundial en medio ambiente y sectores ligados al medio ambiente desde 2009 así como préstamos en políticas y preparación en caso de pandemias. Encabezó la evaluación respondiendo a los males públicos mundiales. Aprender de la evaluación de la experiencia del Banco Mundial con la gripe aviar 2006-2013. Esto también será parte de nuestra conversación el día de hoy. Steven está con nosotros desde la ciudad de Washington, D.C. Gracias, Steven. Gracias por estar con nosotros. Y finalmente tenemos a Maya Villayaragaban. Y lamento mucho si no pronuncio correctamente tu apellido. Maya, nos hemos conocido durante mucho tiempo y aún no sé cómo pronunciar tu nombre. Maya es especialista de evaluación en el Departamento de Evaluación Independiente del Banco Asiático de Desarrollo. Ha trabajado durante la mayor parte de su carrera con los centros para enfermedades, control de enfermedades, control, prevención de enfermedades, el CDC, donde trabaja en evaluaciones económicas y de impacto de programas sanitarios mundiales a nivel mundial, de país y regional. Mayaco escribió. La nota de síntesis del Banco Mundial, cómo responder a la crisis del coronavirus, del nuevo coronavirus. Tres elecciones de la evaluación. Está con nosotros desde Manila el día de hoy, donde está cerca de la medianoche. Gracias, Maya, gracias por estar con nosotros a esta hora tan tardía para ti. Antes de empezar con la pregunta que dirigiremos a los panelistas, quisiera yo explicar el formato de esta sesión. Primero le pediré a cada una de las panelistas dos preguntas que tienen que ver con sus evaluaciones específicas y después de ello haré una pregunta más que dirigiré a los tres panelistas y tendremos 15, 20 minutos para una sesión de preguntas y respuestas con el público. Una nota importante para el público, por favor escriban sus preguntas en el chat. Pueden ustedes utilizar cualquiera de los cuatro idiomas del BID, inglés, español, portugués y francés, para enviarnos su pregunta escrita por el chat. Uno de mis colegas habrá de recabar las preguntas y habremos de transmitirlas haciéndolas llegar a los panelistas. Las preguntas pueden dirigirse en cualquier momento durante el panel. Bien, sin más por el momento, quisiera yo empezar con una pregunta que habré de dirigir a Beth. Beth. Tu evaluación tiene que ver con el apoyo de UNICEF a los países durante la crisis del ébola. Sería tan amable de decirnos brevemente cómo respondió UNICEF a la crisis y qué es especialmente significativo de esta respuesta en el contexto actual del COVID-19. Gracias, Ivory. Bien, quisiera yo empezar. Y tengo un par de diapositivas que quisiera compartir y empezaré esencialmente haciendo un resumen sobre cuál fue el enfoque que utilizó UNICEF para el brote del ébola. Estoy jugando un poco aquí para tratar de mostrar las diapositivas. Bien, espero que puedan verlas. Bien. Bien. De lo que quisiera hablar es, en primer lugar, es que a principios de 2014, cuando este brote empezó, las oficinas y representaciones en la, los tres países, Liberia, Sierra Leona, Kenia, empezaron respuestas al brote epidémico junto y simultáneo con los programas normales de cada país. Para septiembre de 2014, UNICEF ya había declarado una emergencia L3 de todo el organismo, y eso permitió que la organización pudiera utilizar sus recursos y también acelerar muchos de sus procedimientos y procesos, y esa respuesta se mantuvo hasta 2015. Unicef respondió a la crisis principalmente a través de tres objetivos. El primero era poder controlar la epidemia, contribuyendo a un, metas más amplias de todo el sistema para un aislamiento y entierro seguro en cada uno de los países afectados. Unicef hizo que esto fuera más operativo a nivel de cada programa, emitiendo orientaciones que se centraban en un enfoque comunitario al cambio conductual. Y ese enfoque se centraba en reducir la transmisión a través de aislamiento y el cuidado de los pacientes en centros de atención comunitaria y creando confianza con las comunidades al movilizar y empoderar a sus socios. La segunda meta era brindar a otros países, protegerlos para que no se vieran afectados por contagio y apoyó la recuperación Precoz y la iniciación de poder tener mejores sistemas de salud y otros servicios sociales, trabajando en ello desde el principio. Quiero darles una descripción general de cómo se vería esto en relación con gastos. Esto fue solamente una respuesta de... 500 mil millones de dólares en ese entonces. Evidentemente, esto fue encabezado desde el punto de vista de gastos o por la sección de salud, seguido muy de cerca con Comunicación para el Desarrollo y Wash. Y al ver las partidas, podrán ustedes ver que la mayoría de los fondos se utilizaban para insumos y productos básicos, que es una buena parte de la respuesta, así como subsidios y transferencias de los socios. Gracias Beth. Sí. Por favor, sigue, por favor, prosigue. Estoy tratando de tener de controlar mi computadora. No sé si me pueden seguir escuchando. Pregunta Beth. Sí, muy bien. Una segunda parte de esta pregunta tenía que ver con lo que fue el sobresaliente de esa respuesta en el contexto actual del COVID. Y creo que el mensaje que quisiera transmitir es que UNICEF es una organización enorme, descentralizada, con un mandato muy amplio para proteger y defender los derechos de la niñez. Por lo tanto, una respuesta se ve impugnada por diferentes comprensiones de cuáles son los riesgos ligados al ébola y también qué es lo que justifica una intervención. Y mucho de esto se remite a lo que señalé antes en la diapositiva sobre priorizar en detener la transmisión. Hubo otros que vieron eso dentro de la organización, como quedando cortos de alcanzar nuestros compromisos en cuanto al bienestar general de la niñez. Y en general creo que quizá nos vimos demorados en poder abordar esas necesidades más amplias. Nuestro personal regional, especialmente aquellos que eran clave en esta respuesta, considero que la respuesta general quizá era demasiado medicalizada. y Eso es algo que aún el día de hoy, por ejemplo, si vemos... El brote en la República del Congo realmente no consideró plenamente en forma oportuna los riesgos importantes y otros impactos del brote y la respuesta en la niñez. Quisiera yo detenerme aquí y decirles principalmente que planteó un desafío para nosotros internamente debido a nuestro mandato. Gracias. Bien, comprendido. Muy bien. Beth, quizás podrías compartir con nosotros, además de todo esto, dos conclusiones principales de la evaluación que tú crees que son pertinentes para la respuesta al COVID-19 hoy por hoy. Muy bien, muchas gracias. Sí. Simplemente para confirmar, ¿pudieron ustedes ver lo que estaba yo tratando de mostrar en la pantalla? No, lo siento mucho, pero no pudimos ver lo que estabas mostrando en la pantalla. Lo siento mucho. Bueno, hay muchas lecciones, pero he, trataré de identificar dos como especialmente pertinente aquí. La primera tiene que ver con la conclusión de la evaluación, en el sentido de que la respuesta de UNICEF no fue ni adecuadamente ni oportunamente abordando las uh, consecuencias socioeconómicas uh, para los niños, ligado con lo que decía yo antes sobre lo que fue sobresaliente sobre esa primera respuesta. El contexto de esto es que la niñez se, se vio afectada de manera desproporcionada por esta epidemia del ébola. Los niños se incluían de 1 a 5 todas las infecciones y los de menos de 5 años tenían 80% de tasa de mortalidad. Pero más allá de la enfermedad en sí, los niños se veían impactados por los cierres de escuelas que duraron de 5 a 9 meses. Ebola que afectó nutrición, servicios de lavado, ...y servicios sanitarios que afectó la posibilidad de seguir con actividades nacionales, atacando malaria, salampión y otras enfermedades. Así es que hubo alteraciones, trastornos muy importantes a la continuidad de servicio aquí para la niñez. Y como resultado, muchos niños murieron de causas que no tenían que ver con ébola debido a la interrupción de servicios sanitarios. Es un factor importante que debemos tener presente. Esta estrategia de respuesta, como mencioné antes... Se enfrentó a algunos eh, procesos dolorosos al principio. Tenía que ver con cómo integramos nuestros programas y qué secuencia establecemos. Recuerden que nosotros somos un organismo muy grande: vemos salud, vemos educación, nutrición, protección de la niñez, protección social, agua. Así es que es importante ver cómo podemos movilizarnos para que estos recursos puedan ser utilizados en el momento correcto y de la manera adecuada. Especialmente. Al responder al impacto socioeconómico más amplio, lo que es importante sobre esa conclusión hoy es que UNICEF ha iniciado su respuesta y al hacerlo coloca en los impactos socioeconómicos a largo plazo al frente de nuestra agenda. Es un aspecto importante sobre la forma en que vemos nuestra respuesta hoy por hoy. Esa es una lección clave. Una segunda lección a la que me referiré rápidamente y se basa en conclusiones de la evaluación. Y es esencialmente que UNICEF y sus socios lucharon para reforzar los servicios básicos en esfuerzos más amplios de recuperación. Y esto se llevó a cabo durante un periodo en el que no había niveles adecuados de financiación y como resultado estos sistemas siguen siendo vulnerables a las amenazas a la salud pública. Durante una buena parte de 2015, UNICEF trabajó para fortalecer la atención primaria. Llevó a cabo actividades para vacunar a los niños, capacitar a los trabajadores sanitarios de la comunidad, integrar actividades de prevención, y pc para los trabajadores de la salud, actividades sobre ébola que fueron integrados y brindar insumos a las instalaciones sanitarias que se vieron afectadas por esta epidemia. También UNICEF invirtió en desarrollar estrategias y planes de recuperación nacional que estuvieran alineadas a plenamente. Pero desafortunadamente encontramos que esos planes no atraían en los fondos esperados. Y como resultado de ello, algunos de los resultados que podríamos ver hoy por hoy con respecto a esos sistemas sanitarios, y creo que podríamos concluir, que llegan, siguen siendo vulnerables a este tipo de amenazas. ¿Por qué es todo eso pertinente al día de hoy? Bueno, porque hemos incluido este enfoque en continuidad de servicio desde el inicio de la respuesta. Estamos muy concentrados en asegurar que los servicios para mujeres y niños continúen para salvar vidas y que integremos más un enfoque integral de todo el sistema con la forma en que manejamos y enfrentamos esas respuestas como parte integral de lo que estamos haciendo. Yo diría que son las dos lecciones principales que aprendimos que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Gracias, Ivory. Gracias Ivory y gracias Beth, muy interesante, especialmente el hecho de que esta necesidad de identificar cuáles son las poblaciones o grupos que se ven afectados de manera desproporcionada por la pandemia y ese es un argumento al que volveremos en las otras evaluaciones y los otros estudios y también el tema de la recuperación. Y cómo podemos asegurar que se continúe con servicios básicos importantes. Pero quisiera pasar ahora a Steven. Steven, tu evaluación tuvo que ver con la respuesta del Banco Mundial a la gripe aviar. ¿Podrías... Uh, Serías tan amable de decirnos brevemente cómo respondió el Banco Mundial a la crisis... Y qué fue especialmente sobresaliente sobre dicha respuesta en la situación o en el contexto actual del COVID-19. Gracias, Avery. Gracias por invitarme el día de hoy. Agradezco mucho la oportunidad de compartir parte de nuestra experiencia basado en trabajo que hicimos hace siete años. Al considerar la respuesta del Banco Mundial a la gripe aviar y la evaluación de la que hablaste antes eh, que llevamos a cabo, creo que es importante desde el inicio describir lo que es diferente, eh, los propios eh, previos de influenza con lo que tenemos hoy en día, cómo esa epidemia acabó siendo limitado a. Aves de corral, lo vemos en 63 países, muchos documentos de casos documentados en humanos con infección directa de aves de corral, de aves a personas, y menos de 300 muertes en casos de seres humanos. El temor es que el virus mutaría algo que fuera transmisible, entre humanos desencadenando una pandemia mundial, pero no sucedió. Hoy en día tenemos la pesadilla que todo el mundo trataba de evitar. Mucho del trabajo en la evaluación era ver el control de enfermedades zoonóticas en animales, para los cuales la pertenencia del COVID-19 es limitada a corto plazo. Ahora tenemos una pandemia humana, aunque sigue siendo pertinente a largo plazo para impedir brotes epidémicos de enfermedades zoonóticas en el futuro. Hablemos un poco sobre la respuesta del banco. La respuesta internacional fue significativa y el Banco Mundial desempeñó un papel clave porque sacó miles de proyectos de preparación para pandemia en muchos países, 62 países, incluyendo más de 800 millones de dólares en actividades que tenían que ver específicamente con enfermedades zoonóticas e influencia y gripe aviar, la mitad financiados por el Banco Mundial a través de los préstamos AIF y a través de un fondo multilateral. Y de comiso, apoyando actividades de salud, de fomento de capacidades, sistemas de vigilancia, diagnóstico, respuesta en caso de brotes y preparación en caso de pandemia humana. Incluía cosas como construcción de laboratorios, capacitación, educación, programas de extensión agrícola, crear arquitectura de monitoreo, de informes y distintos niveles de operación hospitalaria y apoyo. Ahora, en cuanto a lo que vale la pena señalar, algo que fue sobresaliente fue el esfuerzo de poder establecer un programa muy amplio de respuesta en vez de hacer proyectos individuales. El Banco Mundial estableció, por lo tanto, este programa de alto nivel diseñado con una plantilla muy amplia y un menú de opciones de, de actividades que podrían ser incluidas y después eh, gobiernos, eh, clientes eh, en consulta con expertos y nuestros equipos podrían seleccionar de la lista en vez de pasar por un proceso detallado de preparación para cada proyecto a título individual. Esto nos ayudó con aprobar una gran cantidad de proyectos rápidamente y también nos ofreció posibilidades para proyectos de respuesta en caso de COVID. Veremos a muchos países que están luchando con desafíos similares. Ambas eh, respuestas han dependido mucho de la reestructuración de proyectos existentes y, por lo tanto, aprovechar las plataformas existentes y las unidades eh, que ya existen, que están ya a la altura de la situación y pueden actuar rápidamente. Otro factor, entonces, fue el papel central que tienen las asociaciones. El Banco Mundial tiene capacidad de gestión de programas y experiencia, pero carecía el conocimiento técnico sobre salud animal y preparación en caso de pandemias. Hubo dos veterinarios en el Banco Mundial, que era lo único que teníamos en ese entonces, asociarnos con otros organismos técnicos, especialmente la FAO, la Organización Mundial de la Salud, pero también la Organización Internacional o Mundial de Sanidad Animal fue crucial. Unicef también participó especialmente en actividades de comunicación y concientización. El Banco Mundial actuó como un convocador entre estas y otros organismos que no tenían mucha experiencia previa en trabajar juntos, especialmente en salud animal y salud humana en esas ciencias. Un gran apoyo de la alta administración en todas estas organizaciones fue crítico para que se vieran estas asociaciones. Evidencia de otras evaluaciones nos muestran que este tipo de asociaciones también contribuyeron para mitigar riesgos que de otra manera provienen de preparación rápida. Y esto es realmente crítico para la respuesta de COVID considerando la urgencia que enfrentamos. Igualmente quisiera yo preguntarte si puedes compartir con nosotros dos conclusiones importantes de esa evaluación que crees son pertinentes para la crisis de hoy en día del COVID-19. Gracias. Les daré dos. Una es específica y otra más general y estratégica. Hay muchas conclusiones específicas sobre los desafíos de crear capacidad de laboratorio para pruebas que pueden ser pertinentes para la respuesta del COVID. El sistema de diseño basado en menú nos mostraba que había falta de especificidad para aprobación de proyectos sobre cuáles son las actualizaciones de los sitios, de las instalaciones y de qué tipo de normas se llevaría a cabo. Eso planteó muchos desafíos en implementación y muchas demoras. Por lo tanto, hubo muchas dificultades, en especial con intentos para construir nivel, laboratorios de nivel de seguridad 3 y preocupaciones de si serían económicamente factibles para mantener y operar. Los proyectos se enfrentaban a muchas dificultades eh, con adquisiciones de laboratorios, especialmente para equipos sumamente técnicos. Es fácil imaginarnos que eso sería un mayor desafío con proyectos de respuesta, considerando la escasez de, de equipo crítico hoy en día. Así es que... El realismo desde el principio sería importante. Los proyectos a veces se concentran demasiado en lo que tuvieron ¿eh? la infraestructura de laboratorio física, el equipo, en vez de los sistemas, el desarrollo de sistemas y la capacidad humana. O poder resolver el modelo de servicio de cómo funcionarían y cómo operarían. Y con la disparidad de nuestro campo de trabajo, ir al terreno un par de años después y encontramos laboratorios vacíos con cajas de equipo que nunca fueron ni tan siquiera abiertas y nunca se utilizó debido a falta de un modelo de servicio claro y capacidad humana insuficiente para poder hacerlos operar. Ahora si vemos la situación macro. La conclusión principal tuvo que ver con el éxito de la respuesta en sí. El Banco Mundial mostró sus fortalezas y su capacidad de utilizar el poder de convocatoria para movilizar fondos, trabajar con socios y preparar rápidamente y supervisar un programa de inversión mundial, aún en una zona sin familiaridad, con falta de conocimiento y experiencia. La segunda conclusión. El apoyo para preparación en caso de pandemias eh, y enfrentar enfermedades zoonóticas no existía. Después tuvimos las distintas pandemias, H5N1, H1N1, todas ellas que resultaron siendo menos serias, pero mataron a 500.000 personas también a nivel mundial. La comunidad internacional siguió adelante, o sea, las prioridades cambiaron a la crisis mundial de alimentos, la crisis financiera y la desaceleración y contracción económica. Se detuvo nuevos proyectos de preparación para pandemias después de 2010, cuando el Fondo Fiduciario se detuvo. El Banco Mundial ha apoyado desde entonces una instalación facilidad y servicio para pandemias que no ha sido evaluada, ha sido confidencial y el proyecto de respuesta en el caso del Ébola, pero no ha incluido reducción de riesgo en intervenciones en ese sector hasta que empezamos ahora con la respuesta al COVID-19. Y creo que esto nos lleva a un desafío esencial para la comunidad internacional de desarrollo. A menudo somos muy buenos para responder a crisis cuando los intereses políticos y la demanda de los clientes es elevada, pero luchamos para seguir participando cuando esto se desaparece. Es difícil mantener prioridades, ya que tendemos a seguir uh, Trabajando en nuevos temas en el Banco Mundial, en el grupo de evaluación independiente, acabamos de publicar una evaluación sobre el papel del Banco Mundial que examina en profundidad todas estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, Steven, por estos comentarios tan interesantes también y el tema de preparación y cómo es sostenible y cómo podemos mantenerlo. Creo que es algo al que es un tema al que debemos volver. Quiero pasar ahora a Maya. Maya, las tres elecciones de las evaluaciones es un documento de resumen en vez de una evaluación en sí y se centra en el COVID-19, por lo menos los aprendizajes o lecciones del COVID-19. ¿Podrías decirnos, por favor, qué es lo que motivó este documento, esta, esta investigación y cómo pudiste? Ligar estas evaluaciones. Gracias, Ivory. Para contestar esta pregunta, tengo que remontarlos a ustedes a principios de enero. Como saben ustedes, el primer caso de una neumonía conocida fue detectada en Wuhan, China, y se notificó a la oficina el 31 de diciembre de 2019, en la oficina de China. Y la primera situación notificada a la OMS fue el 21 de enero, de hecho. Y 10 días a partir de entonces, es aproximadamente para el 30 de enero, la enfermedad se había propagado a 18 países y que abarcaba desde Australia hasta América del Norte, incluida Europa, ¿de acuerdo? Así es que vimos que la situación estaba evolucionando rápidamente y creo que en ese momento reconocimos que la propagación podía acelerarse y los gobiernos y organizaciones como el BID en esta región tenían que responder rápidamente a la crisis. Por lo tanto, creemos que evaluaciones del pasado, de la respuesta tanto de los organismos técnicos y financieros que nos incluye a nosotros, al Banco Mundial, a otros bancos como el Banco Africano, el Banco Asiático, así como organismos técnicos como la OMS y como UNICEF. Por lo tanto, hablamos sobre todas esas evaluaciones que podrían darnos lecciones útiles para poder apoyar la respuesta al COVID durante y después de las fases críticas de la epidemia. Por lo tanto, es a principios de febrero aproximadamente que empezamos a trabajar en este documento de resumen que queríamos que sea nada más lecciones aprendidas que pudiéramos tener a tiempo. Y ya que era un documento de resumen justo a tiempo, la selección de las evaluaciones. Acabábamos de empezar con una búsqueda rápida para identificar evaluaciones de todos los bancos multilaterales de desarrollo y otros socios multilaterales, tanto en respuestas financieras y técnicas, a situaciones previas, crisis más pequeñas que veíamos en retos, retrospectiva, la crisis del Grupo aviar, el SARS y el Ébola en África. Además de ello, nos pusimos en contacto con el Banco Africano y la Oficina de Evaluación Independiente para pedirles documentos de evaluación que realmente no podíamos encontrar en el sitio web, porque queríamos tener mejor idea de cómo el Banco Africano para Desarrollo respondía a Ébola en África. Realmente este es el fue motivo vimos que estaba rápido, rápidamente sabíamos que iba en se en que iba a propagar, propagar pero no sabíamos en aquel entonces que iba a, a ser una pandemia, pandemia y esa es la situación a la cual en nos, nos, nos enfrentamos hoy eso es lo único que deseo compartir con ustedes en relación a la motivación y la selección del para este documento Muchas gracias Maya, es sumamente interesante y por supuesto has estado en una posición privilegiada, ya que cubres la región de Asia, justamente donde se empezó a ver más clara la pandemia y donde hubo una reacción bien pronta. Entiendo que la respuesta rápida debe lograr un equilibrio, si uno desea progresar rápidamente en obtener este tipo de síntesis, hay que lograr un equilibrio entre el enfoque. No se podría tener un enfoque tan sofisticado como otras oportunidades. Ahora dime, si miras todos los estudios que has analizado, ¿los ¿podrías compartir dos o tres lecciones que no se basen sobre lo que escuchamos del Banco Mundial y de UNICEF, pero lo que te parece puede ser relevante para el COVID-19. Sí, por supuesto. Bien, primero, si alguien ha analizado las tres elecciones, la primera sería la elección relacionado relacionada a una preocupación del término medio, no un sino a término medio, que ¿okay? me estoy refiriendo a la sostenibilidad de los servicios uh, sanitarios. tienen lo sí, no mencionó? Pero lo hemos visto también en zonas uh, de Asia, uh, al igual que con Ebola en África. Uh, la cuestión la principal, principal es resolver la cuestión de sostenibilidad después de que se termina el financiamiento de, para el periodo de crisis. ¿Qué pasa entonces con toda esta capacidad fortalecida, con todas las pruebas diagnósticas realizadas? Lo que encontramos fue, en algunos países, los laboratorios estaban dentro de universidades y facultades de enseñanza de salud. Eran parte del currículum, de diagnóstico y esto podría ser un muy interesante tanto en esta crisis como en el futuro para crear nuevos expertos en laboratorio y también para mantener los servicios de vigilancia a través de los estudiantes quienes realizaron el trabajo. Otro ejemplo lo vimos en los estudiantes médicos capacitados en epidemiología pero no utilizados para hacer el rastreo de pacientes de ebola. Y este puede ser un modelo útil, ya que el rastreo es una parte importante con el COVID-19, a medida que transitemos los, las semanas y meses venideros. Otra cuestión que no estaba en los informes de UNICEF o del Banco Mundial, era concentrar, establecer un centro regional en Asia para el control de enfermedades transmisibles. Esto es importante especialmente a largo plazo para mejorar la vigilancia, la respuesta ante emergencias y prevención de enfermedades infecciosas en el futuro. Además de estas funciones, el centro se también como plataforma para compartir conocimiento y fortalecer capacidades en los países de la región. La Unión Africana ahora, como ustedes saben, tiene el Centro de, Infec de Enfermedades Infecciosas para la región y se podía hacer algo similar en Asia. Esa es una de las lecciones importantes que vimos al preparar esta nota. De paso quiero comentar también, habiendo preparado la nota resumen. Pues, cuando era claro que el covid-19 era una pandemia si lo hubiéramos preparado entonces hubiéramos mirado entonces las lecciones del siglo pasado para ver la pandemia del 1919 hubo lecciones muy importantes de esa pandemia que se están aplicando ahora y hubiera sido una nota importante para agregar a este documento de justo a tiempo y me detengo ahí Gracias, Maya. Ese es un comentario muy interesante y muestra la diferencia entre pandemia y una enfermedad endémica. Pero también existe la necesidad de tener 100 centros regionales para seguir beneficiando de la cooperación internacional cuando haya que lidiar con crisis en el futuro. Ahora, habiendo escuchado de cada uno de ustedes sobre estos estudios y las evaluaciones y eh, la nota de conocimiento justo a tiempo, ahora les quiero preguntar lo siguiente. En la evaluación de Steven hay una cita que dice, el apoyo político para la reducción y preparación de riesgo de pandemia podría ser difícil de obtener sin la existencia de brotes serios a futuro. Y eso suena como una premonición. La pregunta que les quiero formular, ¿qué piensan ustedes, han aprendido vuestras instituciones de las respuestas a crisis? sanitarias anteriores y las conclusiones en cuanto a la reacción ante esas, esos retos. ¿Y cómo piensan ustedes que puede impactar la reacción en COVID-19? Y voy a seguir el mismo orden, invitándole primero a ver que tome la palabra. Sí, como no. Gracias, Andrea. Hay muchísimas lecciones. Y muchos han sido reflejados y han sido utilizados por la organización. Pero hay uno en especial que deseo compartir con ustedes. Y esto salió de una lección de nuestros enfoques C-34. En nuestros enfoques de comunicación al principio se enfocaron en suministrar información en una unidireccional, simplemente dar la información. Pero con el transcurso del tiempo, empezamos a ver estos enfoques no eran muy eficaces. Había cambios en el enfoque a fines del 2014, ya tratando de obtener más diálogo con las comunidades, movilización de voluntarios comunitarios, que podían ayudar y asistir en la respuesta. Entonces no era un enfoque de, com, de comunicación meramente, sino que se transformó en participación comunitaria. Esta es una de las cosas que fue motor de esta actividad, y esta es la lección que quiero subrayar. El motor fue la, el, el involucramiento de sociólogos y de otros profesionales. Y eso me complació mucho siendo yo misma sociólogo. Pero esto fue muy útil para entender más las comunidades, lo que los motiva y ver entonces cómo mejor comunicarse con la comunidad. Y esto fue un factor de cambio sumamente importante. Entonces, ahora traigamoslo al frente en el brote de Ebola en el 2018 en la República del Congo y que sigue hoy en día, UNICEF ha trabajado de cerca con el Ministerio de Salud para desarrollar una plataforma de ciencias de investigación. Esta plataforma trabaja en tiempo real, suministrando análisis y contribuciones para la toma de decisiones durante los brotes. Y pienso esto es una información táctica sumamente valiosa que que no existió en el pasado. La plataforma de investigación de ciencias sociales que ha hecho en la República del Congo es realizar unos 60 estudios durante el brote de ebola. Existe un mecanismo para utilizarlo en la toma de decisiones. Esa plataforma, como ya existe, puede ser movilizada y se puede ahora enfocar en el COVID-19 y es una de las cosas que están haciendo en este momento. Para resumir entonces, fue aprender acerca de los enfoques de información y comunicación, viendo con más participación de ciencias sociales, que hoy se puede hacer en forma más estructurada y con más recursos. Gracias. Gracias, oh, yeah. Sir Beth. Steven, ¿quieres contribuir algo? Sí, gracias. El punto principal es lo, algo que ya mencioné antes. La dificultad de mantener la atención en agendas críticas como la preparación es algo que no han aprendido en el Banco Mundial ni en otros. No es que se desconoce el problema, sino que hay factores sistémicos. El incentivo para los líderes políticos en... Países donantes o recipientes no pueden siempre referirse a ello. Existen prioridades cuando hay muchos otros retos y es difícil resolver cada uno. Un motivo por el cual la agenda de preparación desapareció del Banco Mundial es que no tenía un grupo de personal que lo manejaba, no tenía especialistas en pandemia o especialistas en salud animal en su personal. Entonces la atención que obtuvo cuando se creó la facilidad de, re, de respuesta a las pandemias es que hubo una preocupación del presidente del Banco Mundial de aquel entonces que venía justamente de, con antecedentes médicos. Para él, fiel a una preocupación. Pero hay tantos retos para el desarrollo del mundo que no existe una única solución para Enfocar la atención, mantener la atención y cuando queremos mantener la participación en todo, estamos quitando de muchos otros elementos y no se pueden entonces... Un área en el cual el Banco Mundial y otros se han mejorado es utilizar intervenciones para resolver necesidades urgentes, pero al mismo tiempo contribuir en la construcción de resiliencia. Por ejemplo, en el contexto de desastres naturales, el Banco Mundial se ha movido mucho desde donde estaba a 15 años en su reacción a emergencias, teniendo ahora algo que incluye la reducción de riesgos con las operaciones de red socorro y crear... Eh, asociaciones y uh, compromisos para tener operaciones que puedan funcionar también cuando no haya una emergencia para reducir las vulnerabilidades y a veces trabajando en la resiliencia multisectorial. Hay mucho que se puede hacer en circunstancias donde no existe emergencia, pero no es realista pensarlo de que uno lo pueda gestionar durante una operación y un contexto de una emergencia. Gracias. Gracias. Gracias, Steven. Todos entendemos los motivos por los cuales deja de ser una prioridad en cierto momento, pero probablemente lo que tenemos hoy nos va a hacer repensar en las prioridades como que debemos fijar como instituciones. Pero ahora quisiera darle la palabra a Maya sobre el mismo tema, por favor, Maya. Sí, muchas gracias. En cuanto a lo que nuestra organización ha aprendido, nuestro banco, es cómo responder mejor. Y ese aprendizaje viene no solamente de crisis sanitarias anteriores, pero también de respuestas rápidas a otras crisis en la región, tales como un tsunami, inundaciones, Erupciones volcánicas y otros desastres que hemos visto en Asia. El aprendizaje para mejorar las poblaciones salen de todos estos y el BAD ha, enfocado, ha tomado el enfoque único del BANDU, unificando todas nuestras unidades, todos los departamentos para ayud ayudar a de los gobiernos en la región. El gobierno decide la respuesta y nosotros le suministramos el apoyo para que eso se pueda ser exitoso. Desde el punto de vista operativo, tenemos procesos más mejorados para la aprobación de financiamiento del banco. Utilizando este único enfoque, el banco ha aprobado unos 9 mil millones de dólares en financiamiento para apoyar a los países. Se ha sido una mezcla, proyectos de salud pública, asistencia de emergencia y también apoyo presupuestario contracíclico. En algunos casos. Ese es el punto de vista operativo, pero no son solamente las lecciones que ha aprendido el banco, pero también el Departamento de Evaluaciones Independientes. Si nosotros queremos... Apoyar la respuesta del banco para el COVID-19 en la región tiene cinco aristas. Primero, dar eh, insumos eh, a tiempo real. Tenemos un pequeño grupo que está haciendo revisión actualizada y comentando en todas las acciones que se están implementando. Ese es un camino. También queremos tener una evaluación de las primeras etapas. Básicamente, ya van a emprender esta evaluación de la respuesta del banco a la pandemia, y tratar en algún momento de tenerlo listo en el 2021. Para que esto suceda, la intérprete no escucha nada en este momento, se ha congelado el sistema. La intérprete lamenta, pero no se escucha nada. Hemos perdido el sonido, se ha congelado el sistema. I think we have lost Maya. Hemos perdido a Maya, no se le escucha. Um, perhaps, uh, Enrique and our, um, so Quizás nuestro equipo técnico uh, podrá uh, ver uh, lo que está uh, sucediendo uh, con uh, Maya. Entre tanto, me voy a dirigir a los otros dos panelistas, pues tenemos más preguntas. Me gustaría entender, bueno, estamos viendo cómo podemos estar preparados, cómo reaccionar, en cuáles cosas hay que enfocarse. Y creo que hay mucho para aprender del COVID. Una de las preguntas que les quería formular tiene que ver con, para responder a una crisis es necesario tener acción rápida, frecuentemente con gran incertidumbre acerca de qué es lo que funcionaría y qué no. Y el aprendizaje adaptativo, adaptativo es importante. Y esto es justamente algo que Maya estaba explicando cuando se le fue el sonido. Pero en base al trabajo de evaluación realizada por ustedes, ¿qué les permite, creen ustedes, tener un aprendizaje que se adapta cuando vemos una respuesta como la del COVID-19? Beth, por favor. Sí, con mucho gusto. Gracias, Ivory. En cuanto al aprendizaje adaptivo, lo que quisiera decir, no se puede tener este tipo de aprendizaje si no se tiene una gestión que también se va adaptando. Y este elemento de adaptación de la gerencia tiene que ver con cambiar la forma de pensar, especialmente en lo que se relaciona a evitar riesgo. Esta es un, una cuestión que a la cual nos enfrentamos frecuentemente. Muévanse rápidamente, tomen decisiones rápidas en base a la información disponible. Y muchos simplemente no quieren asumir el riesgo de hacerlo. Y esto es algo con lo cual estamos luchando continuamente y es una cuestión realmente de forma de pensar cultural. Una cosa que hemos visto en relación a esto es que tenemos ahora una evaluación enfocada en aprendizaje y realmente lo que queremos lograr es tener información suficientemente buena para las decisiones claves a las cuales se enfrenta UNICEF en este momento. Esto lo acabamos de lanzar en las últimas semanas y espero que en un par de meses podamos regresar con información más importante de la mecánica, del aprendizaje y de la gestión que se puedan ir adaptando, especialmente en este tipo de contexto. Gracias. Gracias, Beth. ¿Steven? Gracias. Vamos a ver tantas formas diferentes de intervenciones y de sectores dada la severidad de esta crisis. Y ir captando cosas relevantes para todos, pero quiero enfocarme en dos aspectos. Una cosa muy específica que vimos en la, en la evaluación de la experiencia de la gripe aviar fue la necesidad de aprender a tiempo real para los programas y tratar de tener influencia en el cambio de comportamiento. Eso fue muy crítico en los proyectos de respuesta a la gripe aviar con estudios realizados, eh, algunos en alianza con UNICEF, mostrando cuáles mensajes, cuáles plataformas eran, eran eficaces para cambiar el comportamiento. Se les preguntó a las personas en cuanto a su cambio de comportamiento, dónde habían visto los mensajes, para tratar de entender cuáles eran los medios o las plataformas que llegaban más al público. Y así se podía recalibrar y ajustar los programas en base a estos insumos. En algunos países, programas para niños escolares, por ejemplo, fueron sumamente útiles y eficaces porque crearon un círculo virtuoso donde los chicos regresaban a sus hogares, a la familia les contaban, entonces la familia trataba de alentar a los niños a lograr estas cosas que habían aprendido en la escuela. A nivel más general, una sugerencia que yo compartiría con las instituciones es estratégicas de tener aprendizaje emergente, tener revisión antes de acción y después de acción. Antes de acción se puede hablar en detalle de que... De, que sería un éxito en las acciones. Y una revisión post-acción puede utilizar los aspectos críticos en el ciclo para captar las lecciones. Y esto es eficaz cuando todos los miembros del equipo están comprometidos con el proceso. Tiene que ser un, un proceso informal, a puertas cerradas, que permite honestidad, apertura, y no esperar que el aprendizaje salga de los procesos de evaluación más formales que tomen en cuenta también la responsabilidad, etc. Y en base a lo que hemos escuchado en cuanto a la versión al riesgo, hay que pensar también del papel de nuestros sistemas de evaluación y cómo contribuyen a esta versión al riesgo. Entonces, como evaluadores, debemos asegurarnos que logremos un equilibrio entre aprendizaje y responsabilización y establecernos con suficiente reputación como ser honestos y confiables y no tener siempre. Me, miedo de las consecuencias si las cosas no resultaron tal como se esperaban. Me detengo ahí por el momento. Gracias, Steven. Sí, de hecho es muy importante. Y entendemos claramente que es importante lograr un equilibrio, o cuál debería ser el enfoque para nosotros, evaluadores, cuando vemos una cultura que está dispuesta a asumir más riesgo. Maya ha podido regresar, gracias Maya, entiendo que has tenido problemas con tu conexión. Sí, creo que se me fue el video primero y después el audio, no sé en cuál orden, pero estoy contenta de haber regresado, pero quizás me pierda nuevamente porque tenemos problemas de ancho de banda, La, por suerte no fue por una hora que me perdieron, pero voy a apagar el video para de esa manera puedo, eh, conservar ban, ancho de banda. Si no me equivoco, yo estaba explicando o enumerando lo que ha aprendido el departamento de evaluación, pero eso ya lo hemos eh, pasado, ya hemos hablado del aprendizaje adaptivo. Sí, pero están muy relacionados los dos temas. pero Y nos gustaría escuchar de ti lo que se ha aprendido y cómo se refleja en la crisis actual y lo que hemos aprendido y... El, el, el aprendizaje adaptivo en circunstancias como las actuales. Bien, seré breve. El tema principal en estas situaciones es la falta de retroalimentación durante la etapa de implementación de la respuesta. Ese es un verdadero reto. Especialmente en el, la, la respuesta a la crisis de COVID-19. Creo que la retroalimentación a tiempo real durante la implementación para saber si el programa la política funciona, sí o no, qué se puede hacer para mejorarlo, eso sería muy útil. Y eso sería el aprendizaje más idóneo para esta, esta situación específica. Y me detengo ahí. Gracias, Maya. Tengo preguntas para los panelistas todavía, pero también es importante dar lugar al público y las preguntas que ellos tengan. Tengo una primera pregunta para Beth, de Eleonora, preguntando si el UNICEF ha utilizado alguna de las respuestas de la de la crisis de ébola. Y hay otra crisis, pregunta para Beth, los voy a unir. Kathleen está preguntando, por favor, comparte con nosotros una conclusión del aspecto no sanitario de la respuesta que afecta más a los niños y su, la implicancia que pueda tener en la respuesta a COVID-19. Gracias, Ivory. Estoy mirando mis notas aquí. En cuanto a la primera pregunta de los aspectos no médicos, tenía un ejemplo que quería compartir con ustedes que tiene que ver con la protección de la niñez. La protección de niños en este contexto, estos servicios incluyen apoyo psicosocial para la familia, incluye rastreo de familia, esfuerzos de reunificación y especialmente en relación con el brote de Ebola, un sitio seguro para niños que han sido expuestos o potencialmente expuestos para que reciban cuidados si no pueden estar con sus familiares o su comunidad. En el verano de 2014, cuando el brote Ebola estaba en sus primerísimos meses, se realizaron esfuerzos para identificar necesidades, evaluar socios locales, aliados, quienes podían ayudar en la implementación. Y ese trabajo ya se había iniciado. Luego hubo una pausa, y esto tiene que ver con la priorización y la secuencia de distintas intervenciones. Estas intervenciones no empezaron realmente a funcionar en fuerza seis meses después cuando tenían buenos recursos y personal. Ese es el tipo de actividad de, que se vio demorada y el tipo de actividad bien relevante para el brote actual. El segundo tenía que ver con innovaciones. Supongo que lo que se podría decir de apalancar innovaciones. El primero es el trabajo realizado por la, el Departamento de Suministros de UNICEF. Se trabajó mucho durante el brote para entender las necesidades, por ejemplo, de equipo de protección personal, entender las necesidades y. El, ¿Cuál sería la nueva situación? La, el departamento de suministros entonces estuvo muy activo movilizando al sector privado para que innoven en este, esta área, de manera que los productos disponibles pudiesen ser más adaptados al tipo de brote. Esa fue una de las innovaciones utilizadas y también la forma de apalancamiento. La segunda innovación utilizada en la respuesta fueron distintos formatos de plataforma digital. El que más recuerdo y me parece muy útil era básicamente una plataforma digital permitiendo a los administradores de escuelas comunicarse los unos con los otros y con los proveedores y con el Ministerio de Educación para la preparación de escuelas para la reapertura. Esta es un área donde los esfuerzos, por ejemplo, de agua y saneamiento de higiene, eh, se activisten, que tengan termómetros, sitios para lavarse las manos, la manera de asegurar el, la seguridad para los niños escolares. Y esto permite a, las, a los docentes y a los administradores poder rápidamente decir no tenemos más el producto para el, la higiene de las manos o otros suministros. Pero fue una respuesta rápida y que se podía resolver rápidamente. Y por eso me pareció que fue una innovación muy útil. Gracias. Muy útil esta innovación y una de la que podemos aprender de la situación actual. Y tengo otras preguntas aquí. César tiene una pregunta para Steven. Y dice lo siguiente, con respecto a compras y adquisiciones, algunos organismos hoy en día relajan las condiciones de adquisiciones para facilitar una respuesta rápida y una ejecución rápida al COVID-19. ¿Fue esto lo que sucedió con la respuesta a la gripe aviar del Banco Mundial? ¿Pudieron identificar ustedes algunos obstáculos con este enfoque en lo que toca riesgos a la integridad u otras razones en ese sentido? Steven, por favor. Gracias, César. Bien, en términos generales, las reglas sobre compras y adquisiciones no fueron relajadas en estos proyectos. La respuesta a la gripe aviar fue una crisis que avanzaba lentamente y esto se dio en brotes epidémicos durante años en distintos países. No fue una urgencia inmediata como la que tenemos ahora. Recuerdo que hubo una derogación especial en donde se requería para poder permitir. Eh, pudiéramos contratar trabajos que llevarían a cabo los organismos de Naciones Unidas y se hizo cierta excepción ahí. Pero de otra forma, las reglas normales fueron las que se acataron. Por lo tanto, si los arreglos a la integridad fueron considerados con toda seriedad, el tipo de situaciones que se plantearon a menudo especialmente tenían que ver con ...cuestiones especializadas altamente técnicas, bienes sumamente técnicos. Estos proyectos estaban siendo dirigidos por expertos técnicos, o sea, especialistas veterinarios o médicos... Y laboratorios, por ejemplo, expertos en pruebas de laboratorio. Y a menudo no con especialistas de adquisiciones en los proyectos. Por lo tanto, lo que sucedía a menudo es que iban y trataban de alguna manera de comprar el equipo que ellos conocían, en el que se les había capacitado que sabían que era el mejor en el mundo. Y entonces tenían especificaciones muy estrictas sobre compras y adquisiciones, cuando algo más general era lo que hubiese sido apropiado. Lo que sucedió entonces, con las arreglas sobre adquisiciones, es que se tenían esas exigencias sumamente específicas que excluían a muchos licitadores potenciales en ofrecer productos y llevó a muchas denuncias e investigaciones de la Unidad de Integridad del Banco Mundial, volver a tener que presentar cotizaciones y presupuestos y hacer más lento todo el proceso. Creo que la lección en todo ello tiene que ver con. Realmente flexibilizar el conocimiento en compras y adquisiciones para que participen las unidades de implementación de proyectos, aún lo que era relativamente pequeños como proyectos en el Banco Mundial, por la dificultad y la complejidad del equipo que estaba siendo adquirido. Creo que otra cosa es que muchos de los socios técnicos consideraban que la política de adquisiciones del Banco Mundial era lenta y probablemente era más lenta de lo que hubieran podido hacer ellos si hubieran ido a comprar equipos sin tener que pasar por procesos de licitación o de compras del banco. Pero los procesos de compras y adquisiciones implicaban que tenía que haber transparencia, tenía que haber recurso para poder presentar denuncias y, a final de cuentas, procesos transparentes que mantienen o impiden que surjan riesgos a la integridad. Gracias. Muchas gracias, Steven. Evidentemente, todo esto siempre es una pregunta clave. Tengo una pregunta de John para todos los panelistas. Y dice lo siguiente, considerando que tenemos datos incompletos y no precisos del COVID-19, ¿cómo podrían ustedes determinar valores de línea de base, así como la calidad de indicadores de resultados que se utilizan para proyectos que se centran directamente en abordar la preparación y el tratamiento de la pandemia? ¿Tienen ustedes desafíos similares que hayan enfrentado en confiabilidad de datos en sus evaluaciones y de ser así como las abordaron? Beth, por favor. Bien, lo que mencionaría yo en todo esto. Perdón, no les voy a dar una respuesta directa, voy a abundar un poco sobre el problema o sobre esta cuestión. Pero una de las cosas con las que tenemos que lidiar es el hecho de que tenemos muchos datos de seguimiento, de monitoreo, pero se detienen a nivel de salida. Así es que no tenemos una forma sistemática para saber cuáles son los resultados de nuestras intervenciones. No quiero decir que no sucede en forma esporádica, sí sucede, pero no se hace de manera sistemática. Ni tampoco las investigaciones pueden recopilar datos de ese tipo. Nos encontramos en una situación bastante difícil en todo ello. En la actualidad estamos experimentando con distintos tipos de plataformas para recabar información directamente de las comunidades y que son diferentes de, de las formas en que hemos hecho esto en el pasado pero creo que la, pre, la persona que plantea esa pregunta da lugar a cuestiones muy importantes, muy interesantes. Steven, por favor, ¿quisieras compartir tu experiencia con nosotros? Sí, gracias. Bueno, en cuanto a la gripe aviar, no teníamos grandes problemas de calidad de datos, no el tipo de incertidumbres que estamos enfrentando ahora. Creo que es sabido que hubo muchas muertes de aves de corral en pequeños brotes epidémicos y cosas que no fueron detectadas o reflejadas, pero la calidad de los datos no fue el problema principal. El problema principal que muchos proyectos tenían con indicadores fue, en parte, un par de cosas de hecho. Una es que tendían a presuponer que habría que establecer marcos de manejo de resultados, presuponiendo que los brotes epidémicos en esos países se darían, mientras que muchos de estos proyectos habían sido diseñados como proyectos de prevención, de gestión de riesgos, tratando de introducir capacidad en caso de que hubiera brotes epidémicos más serios. Por lo tanto, muchos de los proyectos existían en países en donde los brotes epidémicos de gripe aviar ni tan siquiera sucedieron en nuestros marcos de resultados no fueron útiles y los indicadores no dieron nada de hecho no dieron impacto o evaluaciones significativas sobre el alcance de las mejorías en la capacidad que se estaban haciendo fue difícil poder juzgar el éxito de esos proyectos muchos proyectos también no contaban con Indicadores orientados a resultados y el consejo que dimos, y en realidad no habrá de ser útil necesariamente al tratar de pensar sobre resultados de alto nivel en cuanto a si el brote epidémico es controlado exitosamente en esta etapa o cuál sería el número de fallecimientos de esta manera, poder rastrearlos. No necesariamente útil en cuanto a la utilidad que obtiene uno sobre la marcha. El consejo que dimos es tratar de utilizar más resultados intermedios al ver la efectividad de los procesos y los sistemas de desempeño nuestros sistemas de vigilancia, a ver si están funcionando, de dónde obtenemos las muestras que están siendo recabadas, si estamos informando lo que está sucediendo, si hay muestras que se están obteniendo, que después están siendo analizados, si los sistemas de diagnóstico funcionan y a qué velocidad, cuál sería lo que obtendríamos en cuanto a recopilación para poder llegar a resultados diagnósticos y después cerrar la información de los resultados que están siendo informados a los sistemas en el terreno, en el campo. Que también interactuaban los sistemas. Algo así es útil porque aún después de la respuesta a la pandemia van ustedes a tener información, evidencia. Una vez que pasa la fase de la crisis, tendrán ustedes evidencia útil sobre ese tipo de desempeño sostenible de los sistemas para ver si es factible continuar con ellos o si solamente. Son interesantes en la posibilidad de procesar muestras y si todo se viene abajo después. Gracias. No sé, Maya, si tú tienes uh, opiniones que quieras compartir con nosotros sobre esto. Yo no tengo nada del pasado que puedo compartir, pero les puedo decir lo que está sucediendo en el mundo asiático ahora, conforme se aprueban los programas. De manera muy sensata, la estrategia y políticas en el departamento del Banco Asiático ha preparado buenas orientaciones sobre qué tipo de indicadores hay que utilizar y también dar cierta flexibilidad para adaptarse conforme se implementan los programas, porque es una situación bastante inusual. Y como mencioné antes, no solamente hay que salvar vidas, sino salvar el sustento de la familia y apoyo para el mismo. Hay áreas que podemos rastrear más fácilmente que en la parte de salud pública. Considerando la combinación de apoyo que el banco proporciona en este caso en particular y un poco de flexibilidad que existe y al adaptar los indicadores, creo que como Steven mencionó, hay muy buenos indicadores de procesos ahí, resultados intermedios que de hecho pueden darnos un muy buen manejo. Aunque no tengamos muy buenas líneas de base para poder empezar, creo que aún con eso podríamos saber si tenemos buenos resultados o no. Y creo que el hecho de que también estamos participando activamente en el proceso de evaluaciones en tiempo real, espero que eso también nos proporcione orientaciones durante el transcurso de la fase de implementación y creo que una combinación de todos estos tipos de cuestiones nos debiese dar un buen control de qué tipo de resultados estamos obteniendo, por lo menos a corto plazo, y después adaptarnos sobre la marcha. Esa es mi respuesta basándonos en lo que estoy viendo con el Banco Asiático en este momento. Gracias, Maya. Es interesante Saber lo que se está haciendo en varias organizaciones. Sobre esto tengo dos preguntas, pero tengo una que también está ligada con algo que mencionó Steven en cierta forma. Tengo una pregunta de Matías que dice: Los acontecimientos que suceden rápidamente, como pandemias o desastres naturales, requieren de planes previos. Tengo entendido que los países, en términos generales, cuentan con esos planes por lo tanto, su robustez varía, evidentemente. Me pregunto en qué medida las instituciones multilaterales que principalmente están abordando el tema del desarrollo y no la ayuda humanitaria, han establecido o pueden establecer en procesos internos eficientes, eficaces, así como planes y arreglos institucionales para responder a baja frecuencia eventos de gran impacto como pandemia. Una cosa es tener los instrumentos crediticios adecuados y la otra es tener una institución que está lista para responder a situaciones que en términos generales están al borde del negocio, de su negocio, de su actividad. Beth, ¿podrías empezar y después Steven y Maya? Tengo un par de ideas que compartir sobre esa pregunta, que es muy buena. UNICEF participó en un proceso de tratar realmente de integrar nuestro programa de desarrollo, y de programación, más rápidamente, para poder ver cómo podríamos uh, trabajar en distintos escenarios de países. Y en cierta forma, creo que esta crisis uh, está ejerciendo presión en ese movimiento y en esa iniciativa. Y hay mucho cuestionamiento dentro del organismo sobre qué herramientas deben ser claves, cuáles utilizar, cómo debemos conocerlas. Pero recién ahora empieza a cruzar esa brecha, podríamos decir, o esa línea divisoria. Otro mensaje que quería transmitirles tiene que ver con la referencia a las emergencias de salud pública y desastres naturales que menciona la persona que hace la pregunta. Lo que debemos considerar es que una emergencia de salud pública es muy diferente de los otros tipos de emergencias que tenemos que enfrentar. Y la pregunta que se plantea, y es algo que vimos en la evaluación previa del ébola, la interrogante que se plantea es si esas herramientas que existen, para emergencias tales como huracanes, terremotos, guerra civil, si esas herramientas y procesos pueden ser utilizados para emergencias de salud pública, en donde la emergencia puede avanzar rápidamente de una comunidad a otra, o de una región a otra rápidamente, en vez de que sea relativamente contenido. Un huracán sucede en un solo lugar, no organiza la respuesta para ello, lo que estamos viendo son las herramientas y los procesos dentro de la organización y cómo pueden diseñarse mejor para este propósito, tanto desde el punto de vista de comparación, así como de respuesta para casos de emergencias de salud pública. Gracias. Gracias, Steven. Bien, para mí, yo diría que el Banco Mundial en particular, pero para otros también. Realmente somos buenos para responder no creo que la respuesta sea nuestro problema. Creo que sí tenemos este tipo de procesos y planes y arreglos institucionales para tratar de responder rápidamente a, un, a shocks enormes y eventos masivos, donde el equipo de manejo desde el nivel superior apoya algo crítico como esto. Eso rápidamente baja a todos los niveles a través de la institución. Es una prioridad de todos, donde todos participan. Hablo con gente en todo tipo de sectores y forma parte de tratar de hacer una tormenta de ideas sobre la evaluación del programa y preguntarles qué están pensando y qué consideran. Todos los sectores en infraestructura, transporte, agua, etcétera. Todos piensan sobre tipos de respuestas, lo que es crítico para ellos también. En cuanto a qué es lo que va a suceder con los servicios públicos, si tenemos impago a gran escala de la gente. Tampoco vamos a querer desconectar a la gente de los servicios públicos. Somos muy buenos en eso. También somos buenos eh, ya que tenemos los instrumentos. Tenemos muchos tipos diferentes de instrumentos. Tenemos instrumentos de apoyo presupuestario que responden rápidamente. Tenemos reestructuración de cartera existente, programas que pueden suceder. Una cosa en particular que creo está siendo utilizado en este caso es algo que se introdujo hace años y que se llama componente de respuesta en caso de contingencias, que es un componente que se incluye en proyectos para propósitos de respuesta en caso de emergencias. Si hay un desastre o una emergencia, los fondos pueden ser reasignados rápidamente de otros componentes y pasarlos a este componente de respuesta para poder apoyar la respuesta rápida en ese sector. Tenemos nuevos proyectos que se presentan, ha habido varios proyectos que se someten a la aprobación del directorio dentro de dos semanas. Para una institución que normalmente toma seis meses y que eso es rápido, a veces puede ser un año más en preparación. Tenemos ventanillas de financiación, tenemos la asociación de la IF para los países de bajo ingresos, que tiene una ventanilla de respuesta en caso de crisis que se ha establecido porque esa resiliencia en respuesta es una prioridad corporativa y que ha participado en el Banco Mundial durante mucho tiempo. Y finalmente tenemos en cuanto a adentrarnos en nuevos sectores, ha habido la voluntad de querer hacerlo. Y un ejemplo ha sido reciente participación del Banco Mundial en lo que tiene que ver con... con conflictos, de desarrollo humanitario en asociación con organismos de Naciones Unidas, donde el Banco Mundial ha desempeñado un papel importante, y eso es fuera de su zona de comodidad, al aumentar rápidamente eh, participar en situaciones de zonas de conflicto y países... Um, Vulnerables. La respuesta de COVID no se encuentra en nuestro sector principal de nuestras actividades, el aspecto de respuesta en casos de salud, pero tenemos el impacto en el desarrollo, en cuestiones económicas que será enorme. Responder a eso, esa es nuestra actividad principal. Creo que esto es algo que la institución se ha unificado detrás de ello para desarrollar una respuesta activa y rápida. Y también ayuda a que recientemente hayamos tenido un aumento de capital, Así como el mayor programa de compromiso del AIF, así es que el Banco Mundial está en una posición financiera para poder escalar y comprometer muchos fondos para esto. Gracias. Gracias, Steven. Quizá Maya tenga algo que compartir con nosotros sobre el Banco Asiático de Desarrollo. Sí, muy parecido a, al Banco Mundial. Como Banco Multilateral para Desarrollo que se centra en la región de Asia y el Pacífico, también tenemos una mezcla de instrumentos y modalidades y fuentes de financiación para poder movilizar grandes cantidades de dinero rápidamente. Ya mencioné antes que el Banco Asiático ya ha aprobado 9 millones de dólares en valor en un par de meses. Y después creo que tenemos hasta 20 20 mil millones que pueden ser programados con poco preaviso para el resto del año. Y sé que Steven mencionó, creo que esos desafíos a mayor plazo habrá de ser la recuperación después de la pandemia. Es ahí donde se encuentra nuestra experiencia y donde podemos contribuir con verdadero valor. Durante las primeras fases, al responder, evidentemente, dependimos mucho de socios técnicos, con UNICEF, con la OMS y con otros, quienes. Um, tienen mucho más conocimiento y experiencia que nosotros. Por lo tanto, dejamos esa parte en manos de ellos, nos asociamos con ellos y también nos asociamos con quien se pueda en los países donde esto proceda. Por lo tanto, creo que el Banco Asiático ha podido responder rápidamente, como lo ha hecho en el pasado, a otros tipos de desastres. Y vivimos en una región muy propensa a que se presenten desastres. Es algo a lo que estamos acostumbrados a responder y seguiremos haciéndolo durante el tiempo en que existamos como organización. Gracias, Maya. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta adicional. Y yo les quiero preguntar. Pensando en el trabajo de evaluación que han realizado, ¿qué sugerencias, qué consejos darían ustedes a los evaluadores que en el futuro van a tener que evaluar la respuesta de las distintas organizaciones a la crisis del COVID? Y me imagino que se imaginaban que les iba a hacer esta pregunta. Beth, ¿quieres iniciar tú? Supongo Yo diría: no esperen hasta que se haya terminado para realizar un ejercicio simplemente de resumen. Como evaluadores, tenemos una responsabilidad de proveer información sólida para el proceso de toma de decisión continuo. Yo recuerdo al manejar la situación de bola uniéndome en el 2015, yendo al campo de inmediato y darme de cuenta que nunca habría que hacer una evaluación de un brote como este después del hecho, porque era, muy, era casi imposible tomar en cuenta todas las adaptaciones que se fueron realizando, todas las reacciones de emergencia. No se pueden captar todas las facetas de esto cuando se hace en forma retrospectiva, después de la emergencia. Gracias, Beth. Sí, bueno. bueno, Beth me robó las palabras. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una necesidad para evaluación a tiempo real, continuo. Debemos pensar no en la evaluación que se realiza al final del proceso y tratar de apoyar el proyecto a medida que se va desarrollando. Quizás requiera una forma diferente de pensar por parte de la función de evaluación independiente que realizamos en nuestras organizaciones. Tendríamos que estar pensando en forma distinta lo que es la independencia. Pero en segundo lugar, ¿existe aún así valor de tener algo al final? Quizás no desde el nivel de proyecto por proyecto, paso por paso, pero más bien la perspectiva estratégica. ¿Cómo llegamos a este punto? Cuán bien está preparados estábamos como institución estas cosas de las cuales ya venimos mencionando los instrumentos los procesos flexibilidad lanzando los sistemas de evaluación pero también lo que vamos a precisar en el futuro qué tipo de cosas de acciones se requieren para minimizar de que algo como esto pueda volver a suceder cuáles son las brechas en las capacidades y el fortalecimiento y cómo podemos tomar los primeros pasos para la reducción de riesgo en nuestras operaciones de reducción de riesgo, pero también fijar un camino para reducción de pandemias en el futuro. Entonces, ¿qué debe ser diferente en el futuro? Tener conceptos, por ejemplo, de tener única... Salud, en vez de tener salud física, mental y otro tipo de salud separados Entonces, ¿cómo podemos trabajar sin tener fronteras de entre los distintos sectores? Y también hablar del, del área de salud de los animales. Para mí, esto es más estratégico para la evaluación. No, quizás lleve unos años desarrollarlo, pero necesitamos un poco de tiempo para pasar de la situación de crisis actual para luego ir progresando en ese camino. Gracias, Steven. Creo que hay mucho valor pensando estratégicamente para entender dónde estamos y dónde debiéramos estar. Maya, ¿quieres compartir tus ideas al respecto de...? Sí, en cuanto a sugerencias y consejos para evaluadores que tendrán en el futuro que evaluar la respuesta al COVID-19, planificarlo temprano, ver la respuesta de las instituciones a la crisis, no solamente el financiamiento, pero también el proceso. Y como dijo Steven, y como dije yo antes, el prepararnos para evaluaciones a tiempo real, para medir la, la respuesta a la emergencia, a medida que se van implementando. Estos son los resultados a corto plazo. Y luego, ¿cómo crear condiciones para volver al desarrollo a largo plazo? eso es una respuesta muy corta que comparto con ustedes ahora. Muchas gracias, Maya. Tratando de resumir todas estas contribuciones tan valiosas que han comp compartido con nosotros de tres organizaciones diferentes, pero complementarias. Quizás debiera comenzar con la necesidad de estar preparados para el futuro, como instituciones, pero también como países. Y como dijo Steven, no es que no lo sabemos, no es que las instituciones del país no lo sepan, pero hay prioridades en conflicto, hay factores sistémicos. Pero aún así, viendo cómo evolucionan estas crisis, cómo algunas regiones son, están predispuestas a las crisis, viendo la, el aumento de estas crisis, esta crisis y el impacto importante esta experiencia, es algo que debemos hacer y debemos estar seguros de aprender las lecciones para estar siempre preparados. Eso implica un segundo punto que me resulta importante también y es el de compartir conocimiento. La cooperación internacional sigue siendo fundamental, pero también debe existir dentro de la región debido a la a las diferencias en cada país. Estos niveles son sumamente importantes, regional y mundial. Entonces vamos a seguir con nuestras pequeñas contribuciones como evaluadores y los cambios entre nosotros, asegurarnos que sepamos acerca de otras instituciones también. Pero viendo las respuestas propiamente dicho, un elemento que me pareció muy importante Interesante es que de, una, de un lado está la necesidad de no solamente considerar la infraestructura, el equipo, el material, y estas son cosas mencionadas por Steve. Pero también debemos enfocar los sistemas, la confiabilidad y la resiliencia de los sistemas. Debemos contribuir en fortalecer sistemas que sean resilientes ante crisis en el futuro. Y es interesante ver cómo nuestras instituciones han pasado de instrumentos ex post a ex ante, lo cual nos lleva a a compartir ideas con los socios. La otra idea, y me parece que también es muy importante en COVID-19, es la necesidad de identificar y enfocar los grupos más vulnerables, los que van a sufrir en forma desproporcionada de la enfermedad o de la crisis. Y esta es una prioridad para el BID, y estoy segura que el Será lo mismo para vuestras organizaciones. No todos los grupos se ven afectados de la misma forma. Y el tercer punto es qué sucede después. La reconstrucción y tomar en cuenta los aprendizajes de las primeras etapas. Y esto... Sería siempre en busca de sistemas más resilientes. Y como último, para evaluadores y cómo debemos adaptarnos, cómo debemos cambiar nuestros métodos y cómo debemos aprender y saber cómo apoyar a los países para que estén más preparados. Con esto, quisiera agradecer a los panelistas por su tiempo, por compartir con nosotros. Estas contribuciones tan valiosas e interesantes y también deseo agradecer a nuestro público hoy por las preguntas, por su atención y dicho esto vamos a dar fin a este seminario virtual o webinario y les deseo que disfruten el resto del día y lo más importante es la Muchas gracias. Gracias, gracias, Ivory. Muchas gracias a todos. Adiós.